Horóscopo de Capricornio para hoy. 17 de marzo de 2018. Hoy te preocuparás por algo de tu trabajo. No te tomes las cosas a la ligera, ya que existe una intensidad en el día compartida por todos, y no querrás que se te vea como una persona aragana. Esta es una gran oportunidad para buscar rutas para altos aprendizajes o promociones en tu trabajo.